Hola, hola, ¿cómo estás, compañero, compañera Dera? Es un placer para mí estar aquí entregándote Bioenergia eh, aurea para que puedas para que pueda ayudarte eh, a llevar adelante ¿sí? eh, el día a día, para que estés más fuerte, para que puedas dar una solución diferente a todas estas cuestiones que te tienen mal te tienen bloqueado, te tienen estancado o estancada Así que bueno, hoy vamos con una petición que me han hecho eh, ya hace un tiempo, yo te di mi palabra que en la medida de mis posibilidades iba a tratar de traerte la maravilla de la bioenergía aurea, ¿sí? Para que puedas este, ver sus efectos. Esto va, este fortalecimiento, esta corrección que vamos a hacer con bioenergía, tiene que ver con todas las personas que tengan eh, el famoso síndrome del colon irritable o cuando si se te inflama demasiado toda la zona de la panza, ¿sí? del estómago, el colon, los intestinos, ya así delgado, intestino grueso. Así que bueno, vamos, a, vamos entonces a, a darle una solución a través de la bioenergía de tu propio cuerpo. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar la inteligencia física, vamos a poner fuerte eh, esta grabación, este audio para que lo puedas utilizar ahora siempre vos o cualquier familiar cualquier conocido ¿sí? para que puedas aprovecharlo en cualquier momento lo primero que hacemos es activar la inteligencia física en la máxima expresión posible vamos a hacer también que la inteligencia física de tu cuerpo conecte, se conecte a nivel automático, también a la máxima expresión ¿sí? y sin efectos secundarios que no los tiene la bioenergía pero bueno, lo que es. Puede pasar también es que si estás demasiado bloqueado, demasiado trabado, y si se destraba de golpe, podés estar dos o tres días yendo mucho al baño o ese tipo de cuestiones que tampoco queremos que sea, eh, no sé, debilitante, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ponerte fuerte para que vas, vayas acomodando tu cuerpo, eh, pero que te mantengas equilibrado, equilibrado, centrado, estable, como se dice. Así que bueno, vamos a empezar con las correcciones. Lo primero que vamos a hacer es fortalecer al intestino delgado. Vamos a poner fuerte el intestino delgado y vamos a reparar conexión entre el intestino delgado y la válvula iliocecal. Válvula iliocecal, intestino delgado. Luego vamos a reconectar la válvula iliocecal con el intestino grueso y el intestino grueso con la válvula iliocecal, ¿Sí? Y el intestino grueso con el intestino delgado, el intestino delgado con el intestino grueso. Esta tríada tiene que estar fuerte en sus bordes, en sus eh, internos y externos, en sus dinámicas internas y externas. ¿Para qué? Para que se procese la eliminación ¿sí? de, todo, de, de todo lo, lo que comemos ¿sí? y vamos a eliminar, que sea de forma natural y sin esfuerzo ¿sí? vamos a poner fuerte esta triada sin esfuerzo esta es la primera gran debilidad que tenemos las personas que eh, se nos suele inflamar todo lo que es el colon bien, en segundo lugar vamos a borrar total, completo y permanentemente cientos, miles, millones de memorias que tenemos de engaños de traiciones de miserias del ser humano toda sensación de sentirnos lastimados, de sentirnos irritados, eh, sensaciones de flacidez, la voy a borrar a todas, sensaciones de tirantez, de sentirnos llagados, de dolor constante, todo eso lo vamos a eliminar, a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito, vamos a limpiar total completo y permanentemente, activando, iniciando, ¿sí? Y Reparando, si tiene algún defecto, el sistema linfático, que es el encargado de limpiar absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a, vamos a asegurarnos de que nuestro sistema linfático está a favor de que resolvamos cualquier problema que tengamos en el sistema digestivo, pero sobre todo en el colon. Entonces, vamos a eliminar del sistema linfático bloqueos. Todo tipo de estancamientos, todo tipo de fermentación, de infestación, quitamos lesiones, quitamos cortes, golpes y cualquier situación similar de esta vida, de otras vidas que estemos repitiendo de ancestros o del colectivo humano. Vamos a borrar toda esa información de lo más debilitante a lo menos debilitante, a cero menos cero infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Lo próximo que vamos a hacer tiene que ver con desintoxicar la sangre. Vamos a asegurarnos de que está fuerte la sangre venosa, la sangre arterial, la linfa y el líquido cefalorraquidio, que están bien hidratados y bien oxigenados primero. Y luego vamos a desintoxicar primero las venas, luego las arterias, luego la linfa, y luego el líquido cefalorraquidio totalmente, completamente y permanentemente. Y que tenga por dónde salir toda esa porquería que se acumula en esos canales, ¿sí? en esos conductos de líquidos. Luego vamos a eliminar todo tipo de adherencia, todo tipo de hematomas, de estenosis, que es cuando se, cuando se achica ¿sí? un pedacito, alguna zona. Vamos a borrar los golpes, los bloqueos, las congestiones, todas las infestaciones y todas las infecciones e inflamaciones del colon, de cada partecita del colon. Del ascendente, transverso, sigmoides, ¿sí? descendente y cada partecita. Borramos todo, total, completo y permanentemente. Otra cuestión que vamos a hacer es eliminar todo tipo de traumas. Traumas repetitivos en hígado. Borramos todo trauma repetitivo en hígado que esté repercutiendo en el colon. ¿sí? En el hígado, de los riñones, en el estómago, en el vaso, en intestinos y en peritoneo, borramos todo tipo de trauma, por repetición, quirúrgicos, eh, bueno, por cualquier otro tipo de, de trauma. Borramos todo a cero menos cero infinito. Y vamos a quitar en el lugar correspondiente del cerebro, asegurarnos que también lo borramos de la memoria que está en nuestro cerebro. ¿sí? También vamos a hacer una limpieza de ese tipo ida y vuelta. Bien a continuar. Vamos ahora a fortalecer el colon ascendente, de adentro afuera y de afuera adentro. Vamos a fortalecer el colon transverso, el colon descendente, la válvula de Houston, la zona de recto y ano. Y cada una de estas zonas las vamos a coordinar para que estén fuertes y no produzcan rechazo una parte con la otra. ¿sí? Quitamos todo tipo de rechazo y vamos a fortalecer para que estén integrados, equilibrados y estables entre ellos, ¿sí? Esta es otra característica. Bueno, también vamos a aprovechar, vamos a separar de todo el sistema de eliminación que estamos viendo, que tiene que ver con el colon, vamos a, borrar, vamos a separar, a borrar, a eliminar, todo tipo de debilidades que tengamos respecto a comprar alimento, Separamos comprar alimento de colon. Vamos a borrar todas las debilidades que tenga que ver con cultivar. Eh, de cualquier tipo de alimento también, memorias que te debilite cualquier tipo de alimento. Memorias de limpiar, memorias de cocinar, todo tipo de debilidades que uno trae en ese tipo de memoria, ¿Sí? Y también cualquier otra actividad que esté relacionada con la limpieza, con el alimento, ¿sí? con lo que tengamos que desechar. Vamos a eliminar todas esas debilidades a cero menos cero infinito totalmente, completamente y permanentemente. Vamos a borrar también, vamos a separar sistema de eliminación, como estamos viendo, colon... ¿Sí? Estómago, todo el sistema digestivo, de cualquier tipo de problemas que tengamos con el dinero. Que si tenemos mucho, que si tenemos poco, que si alcanza, que si no alcanza, toda cuestión con económica siempre va a repercutir con el dinero. ¿sí? Entonces vamos a separar estas áreas, área economía, del área eliminación, drenaje, lo vamos a separar totalmente, completamente, permanentemente, sin esfuerzo, sin mente. Bien, vamos a borrar ahora también millones de miedos y fobias. Para poderlos eliminar vamos a ordenarlos de, del miedo o la fobia más debilitante a la menor. Vamos a ordenarlos, vamos a borrarlos, todos los miedos y fobias relacionados con la degeneración del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del planeta, del entorno, todo lo que tenga que ver con nosotros, pensemos o empezamos a sentir que se puede estar degenerando algo va a repercutir en el colon entonces vamos a separar toda esta información, percepción, interpretación errónea del colon, a cero menos cero infinito vamos a eliminar el exceso de mente que puede estar haciendo que, como tenés mucha mente, te preocupás, te angustiás hacemos todo ese tipo de cuestiones entonces repercute también en que se nos inflame, se congestione todo eso que tenemos que eliminar es mucho lo que pensamos, entonces no hace abasto, ¿sí? Vamos a separar entonces ese exceso de mente, lo vamos a enviar a los, a los espacios vacíos del universo, eh, a la materia oscura del universo, donde se pueda quedar en, ot en otro lado, ¿sí? Que no nos esté haciendo eh, exceso en nosotros. Y bueno, ya para ir finalizando, en cuanto a correcciones, ¿sí? Eliminamos... Eh, en este caso tenemos que limpiar el planeta. El sentir que el planeta está sucio también produce inflamaciones a nivel espejo en nuestro colon. ¿sí? Entonces, bajo la gracia de manera perfecta para el mayor bien de todos los implicados, en la medida que nuestra bioenergía pueda colaborar con el planeta, nosotros qué hacemos? Vamos a descontaminar, ¿sí? por orden, digamos, toda la contaminación de las aguas del planeta. Vamos a quitarnos, vamos a separarnos de esta debilidad, de toda la contaminación de, del agua, del planeta. En segundo lugar, del aire del planeta. Todo lo que sabemos que el aire se contamina, eh, zonas donde hay incendios, donde hay polución, todo eso nos debilita el colon. Vamos a quitar también, separando todo el colon de ese espejo, de toda la basura que hay en el planeta. Vamos a fortalecernos para que ya no nos debilite la cantidad de basura acumulada en el planeta. Vamos a borrar total, completa y permanentemente esta debilidad. ¿sí? Y vamos a quitar también toda la crítica, las condenas, los juicios que nosotros hemos hecho a los demás o que los demás nos hicieron a nosotros. A nosotros, a nuestros ancestros también de ida y vuelta, o sea todo lo que las condena, los juicios que hicieron nuestros ancestros a otros y otros a nuestros ancestros otras vidas también que nosotros hayamos sido muy críticos frente a la vida de los demás o que lo hayan sido con nosotros vamos a quitar todas estas memorias porque también repercuten en el colon ¿sí? juicios, condenas, críticas y todo este tipo de cuestiones vamos a quitar eh, todas estas memorias este, alineándolas, ordenándolas de la más debilitante a la menos debilitante la vamos a borrar totalmente, completamente, permanentemente de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, sin esfuerzo, sin mente, con total tranquilidad y sabiendo que estamos haciendo uso de la bioenergía. La bioenergía nos viene por naturaleza y por lo tanto podemos hacer uso de la bioenergía utilizando la conciencia y obviamente a través de la bioenergía áurea que nos enseña a cómo conectar y cómo usar la bioenergía a nuestro favor, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hacer dos tríadas más para que este audio quede bien fuerte y puedas utilizarlo cada vez, ¿sí? Que tengas inflamación o se te irrite el colon o tengas algún tipo de cuestión en el colon, ¿sí? Bien, vamos a hacer una, una tríada para que estemos fuertes. Sí, para, para que nosotros estemos bien del colon, tenemos que tener, tenemos que tener esta tríada hiper fuerte. En un vértice de la tríada, vamos a fortalecernos para todo lo, que com, todo lo que comemos. Fuerte para todo lo que comemos. No importa qué cantidad, eh, horario, vamos a fortalecernos para estar fuerte para con lo que comemos. Vamos a fortalecernos para estar fuerte para todo lo que asimilamos. Para asimilar todo lo que comimos y lo tercero es fuerte para eliminar todo eso que comimos y que asimilamos. Vamos a fortalecer esta tríada en la dinámica interna y externa, en toda la dinámica interna y externa, en los bordes, en los vértices, en las conjunciones. Vamos a poner fuerte esta tríada en conexión total, completa y permanentemente, en general y en particular con cada Espacio del sistema nervioso central y también conectada esta tríada con el sistema linfático y también conectada con el soltar, para que podamos soltar todo lo que ya no nos hace falta. A veces es una relación, a veces es este aferrarnos al dinero, aferrarnos a un trabajo que más no hace daño que los que nos trae fuerte para que tengamos esa claridad de poder expulsar. Todo eso que ya tenemos que soltarlo, ¿sí? Para que no, no sienta nuestro cuerpo que lo tiene que reservar, que lo tiene que retener, porque si no, se congestiona todo el colon, ¿sí? Y la otra tríada que, que tengo a traer tiene que ver ya con la medicina china. Para todos aquellos que, bueno, les agradezco a todos los que comparten mis videos. Y me mencionan en otros programas, muchísimas gracias. Y sé que les gusta también todo lo de la medicina china, así que acá te traigo una tríada de medicina china si te gusta. Vamos a hacer una tríada, vamos a activar, ¿sí? a liberar, a fortalecer, a incentivar, a activar, como vos le quieras decir, a encender el punto curioso que es llamado An Mien. Vamos a activarlo en tu cuerpo, ¿sí? al máximo potencial. Y vamos a activar el punto 7 del meridiano del vaso. Y vamos a activar el punto 19 del meridiano del vaso. A estos tres puntos los vamos a conectar entre ellos y vamos a formar una dinámica interna, una dinámica externa, bordes internos, bordes externos, vértices y conjunciones. Y que esto esté fuerte también. Total, completo y permanentemente también en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Querido compañero o compañera Dera, de ojalá, ojalá. Este, compartas este video, escuchalo las veces que te haga falta hasta que quede eliminada la inflamación, la congestión y ya vas a ver cómo la propia inteligencia de, la, de tu bioenergía, de tu propio cuerpo va a ir fortaleciéndote para que vos de forma completamente natural, sin necesidad de tomar remedio, sin necesidad de pagar algo, sin necesidad de usar otra cosa más que tu propia bioenergía, vas a empezar a estar cada vez más fuerte y todo tu sistema de colon se va a empezar a regenerar de adentro afuera, porque esta es la verdadera sanación, la natural. Es la que tenemos a la que tenemos que volver. Bueno, para todos los que se estén preguntando de dónde... ¿Cómo haría yo para aprender a manejar bioenergía? Invitados todos a, part a participar de CBAO, sí, Enseño a, a que vos lo hagas donde en la clínica escuela CBAU. Ahí lo enseño los viernes casi todos, o sea, tres viernes de cuatro de cada mes. Invitado vos también tenés que aprender a manejar tu bioenergía. Bueno, ojalá te sirva. Nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Un beso enorme, que te sirva. Chau, chau.